Hermos. Hola a todos, hoy día les voy a enseñar a utilizar Finale que es una aplicación para escribir partituras en el computador y es una herramienta muy, muy, pero muy útil para cualquier músico de cualquier gama de cualquier estilo, cualquier género cualquier ambiente de la música porque el uso de partituras es el formato extramusical más universal que tenemos para comunicarnos entre nosotros este tutorial es muy práctico, es la introducción a cómo escribir en este programa, así que comencemos ok, al abrir final lo primero que encontramos es esta pantalla de inicio que nos entrega una serie de opciones nosotros vamos a partir desde lo básico que es eh, iniciar una partitura por nosotros mismos así que nos vamos a esta opción que es Setup Wizard y ahí eh, podemos generar un ensamble prediseñado viene con varios ensambles prediseñados pensando básicamente en música docta, música orquestal así que nosotros vamos a comenzar con un ensamble propio también nos ofrece cambiar el tamaño de la hoja de partitura pero no nos vamos a involucrar con el diseño porque esto es muy funcional es un tutorial muy funcional, queremos que se escriba música, después nos preocupamos de que quede bonito en el papel lo importante ahora es que ustedes sepan escribir música nos vamos a siguiente y nos salen distintas familias de instrumentos que podemos agregar a nuestra partitura nosotros vamos a agregar cualquier cosa, un piano eh, podemos agregar una flauta no sé, to todo sirve, eh, un violín, perfecto el programa nos ofrece distintos órdenes que pueden tener los instrumentos en nuestra partitura. Una partitura orquestal, una partitura coral. Ustedes escojan el que más les convenga. Funcional, todo funcional. Tenemos que rellenar información sobre la partitura, el título, compositor, subtítulo, arreglista. Agréguenselo cuando quieran. En esta pantalla nos vamos a detener un momento porque nos está solicitando información completamente musical. Como... Eh, el metro, el tempo, la tonalidad y si es que tiene un alzar entonces si es que tenemos esa información la colocamos, si no tenemos esa información podemos saltarnos esto ya que en cualquier momento vamos a poder cambiar estos datos y les voy a enseñar a hacerlo para jugar un rato vamos a escoger 6 octavos en re mayor si quisiéramos colocar un alzar tendríamos que presionar en specify pickup measure pero eh, no lo vamos a hacer porque se los voy a enseñar en la partitura y aquí el tempo, seleccionamos en base a qué figuración se va a establecer el tempo como es una partitura en 6 octavos, yo voy a escoger la negra con punto negra con punto 80 me parece una velocidad razonable, finaliza entonces Finale me crea esta partitura con toda la información que le di previamente hay mucha información que no hemos colocado como título, subtítulo, compositora, reglista, pero vamos a ignorar eso porque nos vamos a centrar en la música. Para escribir música hay dos maneras. Una es utilizar esta herramienta que se llama Simple Entry Tool. La presionamos y seleccionamos cualquier figuración de acá y vamos colocando las notas en el pentagrama. Para mí esta manera es muy, muy lenta, demasiado lenta, así que les recomiendo utilizar el teclado para escribir con esta herramienta que se llama Speedy Entry Tool. O sea, Simple Entry Tool, Speedy Entry Tool. Esta es mucho más veloz, mucho más rápida, eh, si es que ustedes saben utilizar. Cabe señalar que todas estas pestañitas se pueden mover. Entonces es muy posible que en tu finales eh, no encuentres las pestañas en el mismo lugar en el que las tengo yo. Sin embargo, estas son las básicas, así que lo más probable es que las tengas en este momento en tu finales, y si no, puedes activarlas o desactivarlas y te van a aparecer. Yo estoy utilizando las que están marcadas con un ticket. Si es que desactivar alguna de esas, desaparecería la pestaña de la ventana, y la podría volver a activar ahí. Entonces vamos a utilizar la Speed Entry Tool, Hola, soy Felipe del futuro y les quiero contar que al utilizar Speed Entry Tool debemos tener esto deseleccionado, Use MIDI Device for Input porque lo que hace es que escribamos mediante un controlador MIDI y nosotros lo que vamos a hacer es tipear cada una de las notas por nosotros mismos así que esto desactivado además si quieren que suene mientras escriben, tienen que seleccionar en MIDI Audio y tener seleccionado Play Finale Through BST BST, que son estas librerías de audio que vienen por defecto con Windows, que es tan sencilla como posicionarse en un compás y comenzar a teclear números. <ríe> Cada número eh, tiene asociada una figuración, donde la negra es el número 5. Presionas 5 y escribes negras. Hola, soy el Felipe del Ultra Futuro que está editando el video de noche e incluiré estas tomas para señalar algunas indicaciones que olvidé Comienzo por indicar que cuando utilizas el, la herramienta Speed Entry Tool te mueves con las flechas No lo dije en todo el video, pero lo hice en todo momento Sigue el video De la misma forma, con el 4 tenemos corchea con el 3 semi corchea con el 2 fusa con el 1 semifusas y hacia el otro lado, si con el 5 era la negra, con el 6 tenemos blancas ah, y ocurrió esto como definimos un metro de 6 octavos cada compás no puede tener más de 6 tiempos de corchea y 2 blancas como tengo acá escrito son 8 tiempos de corcheas por ende finales lo reconoce como un error y me da una serie de opciones la primera es Leave the Measure Alone, que significaría no me molestes, deja las dos blancas ahí porque así es mi partitura. Es una opción y luego nos ofrece Delete the Extra Notes, que lo que hace es cortar la nota que está rompiendo la regla para que se ajuste a la regla. En base al contexto vamos a decidir cortar la nota con OK y como pueden ver esta blanca se transformó en una negra y de esa forma tengo un compás con 6 tiempos de cortea. 4 por esa blanca, 2 por esa negra. Como les dije, con 6 escribo blancas, y luego con 7 redondas, pero no me cabe una redonda en el compás, así que queda como idea. Para agregarle puntos a la nota, tengo que utilizar simplemente un punto. Escribo la nota, por ejemplo, una negra, le coloco un punto. Otra negra, un punto. Corchea, punto, corchea, punto, corchea, punto. Corchea, semicorchea, ok. Esa es la forma, manejarse con el teclado numérico, les entrega las notas, las alturas, y está todo muy bien. Ok, para escuchar todo lo que escribimos basta con presionar aquí, play. Maravilloso. También podemos presionar espacio y clic y se va a comenzar a reproducir desde el compás en el que hayamos hecho el clic. Perfecto, sin embargo, siempre con esa reproducción he tenido problemas con respecto a las articulaciones dinámicas que coloco en la partitura, cosas que añadiremos pronto. Algo que todavía no hemos hecho es agregar el compás de alzar desde la pestaña Document, Pickup Measure, y ahí está. Seleccionamos de qué alzar queremos, vamos a colocar un alzar de negra y se nos añade este compás al principio al parecer habría convenido más hacerlo en un principio antes de escribir todo porque ya nos quedó todo más o menos corrido pero nos sirve para eh, enseñarles otra función que es la de copiar y pegar. seleccionar puede ser complejo a veces podemos seleccionar entre medio de compases cortando ideas musicales podemos seleccionar solo un instrumento podemos seleccionar todos los instrumentos podemos seleccionar yéndonos hacia el sistema de abajo seleccioné hacia abajo pero se seleccionó todo el sistema inicial por ende la selección lo que marca es un punto de partida y un punto de término y automáticamente selecciona todo lo que hay entre medio de eso para hacerlo de manera más sencilla yo prefiero utilizar otro modo de visualización con toda esta explicación de la selección, olvidé explicar lo que les estaba explicando, que es acopiar y pegar. Presionan Control-C una vez que tienen todo seleccionado, y luego presionan algún otro compás, y presionan Control-V para pegar. Es básicamente eso. Lo importante es que lo que copien, eh, la estructura de lo que copien, se va a copiar con esa misma estructura. ¿Ok? En otras palabras, si es que seleccionan... Eh, dos compases que están dos arriba y otros dos compases abajo, hacen esa selección Después, donde sea que lo peguen, va a quedar con esos dos compases arriba y esos dos compases abajo ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es, gracias Finale cuenta con tres modos principales de visualización Por lo general está en la vista Page View, que es ver la hoja, ver la página Que es en lo que estamos en este momento Luego está el Scroll View, que es mi favorito, en el que escribes, escribes, escribes hacia los lados y luego te preocupas de la edición gráfica de la partitura. Y finalmente Studio View, que es donde mezclas, donde defines el paneo de la pista, el volumen de la pista, si la quieres mutear, si quieres que suene sola, si la quieres grabar. Este es el punto. Cabe señalar que Finale es principalmente un programa de edición de partituras no un programa para hacer música por ende eh, si bien cuenta con todas estas herramientas para uno poder escuchar más fácilmente lo que estás escribiendo el programa aún así se queda cojo en muchos otros aspectos que no te van a permitir llevar todas las ideas musicales que tienes al sonido en otras palabras no todo lo que escribes en finales va a sonar y con eso me refiero principalmente a las articulaciones volvemos a scroll view y como hablábamos de seleccionar podemos ver que aquí simplemente se selecciona hacia el lado presionamos control menos y nos alejamos y de esta forma podemos seleccionar grandes porciones de partitura sin ningún tipo de problema gráfico que nos puede traer el page view aprovechando que tenemos esta vista donde vemos el límite de nuestra partitura les informo que pueden agregar nuevos compases con clic derecho y add measure no sé si estoy pronunciando eso bien por ejemplo les agregamos 20 compases más y ok, pa, se suman, muy sencillo volvamos a la música dinámicas se agregan con esta herramienta de expresión donde tenemos dinámicas, carácter, alteraciones agógicas y distintos tipos de alteraciones que algunas se reproducen y otras no se reproducen, lo importante es que podemos colocarlas en la partitura por lo general seleccionamos la herramienta y damos doble clic en el lugar en el que queremos posicionar algo por ejemplo vamos a colocar aquí una dinámica fuerte <risa> recuerdo que teníamos una voz acá en la flauta pero la vamos a añadir de nuevo y le vamos a colocar Mesopiano, perfecto, violín no te pesco 1. Utilizando la herramienta de expresión se puede cambiar el tempo que aparece al principio de la partitura También para efectos más prácticos de escucha puedes eliminar con esta herramienta Bueno en realidad puedes seleccionarla nomás y borrarla y cambiar el tempo utilizando el, la barra de playback Ahí le cambias el número a algo que colocaré por aquí eventualmente eso. Además tenemos las articulaciones, le hacemos clic y nos aparece enseguida aquí una ventana, o en otro lugar, una ventana con arcos, decrescendos, crescendos, octavas, y una serie de herramientas para distintos tipos de instrumentos. Algo que olvidé mencionarles es cómo utilizar tresillos, quintillos, sextillos y todo por el estilo.